¿Metalon eh, en qué episodio hay del vlog? Creo que retrocediendo, así que voy el 15 ¿Será? ¿En el 15? Ya, pagan. ¿Por qué que este el 242? Hacía lo loco? Es que hipster <risa> el Metalon, no va con el mainstream. Hey guys. Vlog 242. Aún no saco ni bulico el 241. Me costó un kilo bulicar. Pero estamos empezando la semana aquí, con la JL. Martes 21 de febrero es hora de... ¡Oye! Oh yeah, preguntar un árbol. Oh yeah, Tenemos pocas preguntas, pero bueno. Comenzamos con la de Ignacio Fuar y me dice, ¿cuál es mi instrumento favorito? Creo que el bajo es uno de los instrumentos más subvalorados, pero cuando está todos de menos. ¿Uno de sus trabajos? pasar desapercibido. El objetivo del bajo no es brillar, sino que es mantener todo el peso. ¿Y qué otro fin? Sebastián Valle, Ruta gastronómica, ¿cuándo? Sí, estoy trabajando en un espacio donde sea como recomendaciones de lugar y yo, pero aún no he podido abordarlo. Stay tuned. Dan Rodríguez Makeup, mi maquilladora favorita. ¿Qué haces para sentir que el tiempo no se te va cuando te das cuenta que pasa rápido? Los momentos de más frustración que tengo es cuando otras personas me hacen perder el tiempo. Simplemente hay que tomar todas las victorias, por muy pequeña que sea y ser legal. Y el mismo vlog me ha hecho de que voy para atrás, veo vlogs antiguos y como mira dónde estaba y mira dónde estoy. Y si estoy bien, el tiempo valió la pena. me tiene varias preguntas sobre la constancia y los proyectos y la creatividad. y Cuando la constancia es parte del objetivo, pero ves que pierdes esta y los otros se han modificado. ¿Cómo volver? ¿Cómo retomar? No hay que pensarlo tanto, hay que empezar. En fin, cómo tener claro que ciertos objetivos pueden variar, pero cómo mantener otros fijos. Lo importante es saber diferenciar Uno están los objetivos y por otro lado están los planes para lograr esos objetivos. Los objetivos nunca deben cambiar, deben estar escritos en piedra, los planes deben estar escritos en la arena. Los planes siempre van a cambiar. Antes de sentir ciertos objetivos, tienes que tener claros tus valores. Teniendo claros los valores, vas a tener objetivos fuertes, los que van a dar planes flexibles. No tiene que ver con los planes, no tiene que ver con los objetivos, tienen que ver con los valores. Por ejemplo, uno de mis valores es que no me voy a estresar si es que estos videos o este canal tienen bajos números. Mi objetivo es hacer. Como mi objetivo es hacer, mi plan es siempre sacar un blog los lunes, los miércoles, los viernes. Aunque salgan atrasados, aunque salgan feos, aunque salgan Si sientes que vas a cambiar tu objetivo es porque tu valor en el cual lo construiste estuvo mal elegido. Y es cuando uno siente eso y debe cambiarlo tu responsabilidad contigo mismo cómo lograr crecer y mantenerse fiel siempre de nuevo, el valor los valores, que... eso y si no está, si cambiaron los valores empezar de nuevo, no hay que tener miedo a empezar de nuevo, no hay que tener miedo al fracaso es muy intransigente no variar, eh, sí y no, tenemos que tener una cuota una, una gran cuota de honestidad con nosotros mismos para ver si es que estamos haciendo las cosas porque somos tercos y obstinados o es porque en verdad creemos en lo que estamos haciendo. Eh, suena como súper obvio, pero no es tan obvio. ¿Cómo evolucionar un proyecto sin desconstruirlo por completo? No lo no, deconstruís, pues si evoluciona, eh, crece y ese crecimiento se da como es orgánico y natural. ¿no? O sea, si un proyecto tienes que desconstruirlo para sentir que está avanzando, es porque ese proyecto comenzó mal. Y creo que desconstruirlo es la mejor solución para que crezca bien desde la base, los valores. Los valores, los valores. Vamos a darte cuenta que quizá si es mejor dejar ir y empezar algo de cero uno, que es, es solamente experimentación empieza celebrando tus victorias y si tus victorias, aunque pequeñas que sean, no te dan satisfacción vale la pena evaluar y para resumir es súper importante ser honesto con uno mismo segundo, es los valores estaba clara estaba súper fácil y esto es solamente tiempo y esfuerzo gracias M por... Excelentes preguntas porque no me lo había cuestionado, eran cosas que siempre he pensado pero no sabía cómo bajarla en el vlog. Estoy grabando el Preguntale un árbol el día miércoles porque desde el martes que no grabo he tenido mucha pega y he tenido mucho estrés. Ya se está haciendo costumbre eh, sacar los vlogs atrasados. Lo siento. El tema de la constancia es sumamente difícil. Llega un momento en que todo pesa. Conversando con un amigo, con Cristóbal, eh, con... hablábamos de esto. Es como, ¿por qué te estresáis tanto? ¿Por qué te exigís tanto? No era una cosa que me exigiera, sino que era muy castigador conmigo mismo. Si no lograba el plan, mi conversación interna era súper destructiva. Como no había cumplido mi parte del plan, me empezaba a castigar y eso me estresaba y eso me... Impedía hacer un nuevo capítulo porque estaba todo en modo. No cambié mi exigencia, aún no sé por qué me exijo tanto. Cambié mi eh, percepción de esa exigencia. Me estoy tratando de castigar menos y de celebrar más. Y celebrar las, las victorias también es como cargar la batería y así te este, preparáis más para el próximo desafío. Dejar un espacio para saludar a. María Nera Muñoz, Angelina Giglio, Vladis Riveros, a Daniela Ayala, mi hermana, a Cata Padilla, la fachonista pobre, feliz aniversario, a Javier Ananeda, a Paula López, a Natalie Yáñez, a la Javi, a la Pablo Briceño, gracias por ver y comentar, y a Isadora Morales, eh, muchas gracias por sus comentarios. Hoy día es Sans Beat a las 7 de la tarde, mañana es A lo Loco, y, y ya se lo va a 可以可以 oh yeah, yeah, yeah. yeah.